Hey, Hoy estoy aquí yo sola me ha dueñado del móvil y de todo porque hoy voy a hacerle el tag del cumpleaños a Jairo así que vamos a ver si le podemos arruinar un poquillo más la vida bueno, mmm, te voy a hacer una pregunta oye, Por, ¿por... ¿te das cuenta? <risa> estamos dando envidia aquí a la gente ahora, ¿eh? con la pezoneta el calorceto. es que en Almería se está ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Has hecho el.? ¡Ey! Hombre, por vale, supuesto, por supuesto. ¿Lo has hecho igual que yo no? Claro, ¡Ey! Yo creo, no sé si lo has hecho igual. Da igual. Es lo que hay. A ver, ¿qué quieres hacerme? El tal del el cumpleañero. ¿El tal del cumpleañero? Vale, y a el ver. El primero, ¿cuándo tu cumpleaños? Ah, mi cumpleaños ya fue. Fue el 23 de junio, que fue este martes. Sí, la sí. mosca. ¿Y, ¿Y cuántas primas habrás tan caído? Eso se dice. Sí, sí se dice. No. Sí. Si no hacemos un cuestionario de cuánto le echáis. <risa> mira A ver, 38 años. Adiós, qué viejo. Pero no es aparente, estoy muy no, joven. Claro, eso sale joven. con gafas de sol. <risa> es que se me engurruñen en los ojos, por eso hago con gafas de sol. <risa> sí, ya. Bueno, ¿cuál es el mejor regalo que te han dado este cumpleaños? Bueno, a ver. Realmente este cumpleaños no está cerrado todavía, porque hoy, bueno. hoy se viene gente y bueno, los amigos y tal, y entonces todavía no está cerrado, pero de momento los dos mejores regalos que me han hecho han sido, yo creo, bueno, es que me han regalado cosas muy chulas. Me han regalado el foco de luz para grabar de noche, pues sí. se grababa una vez de noche, que eso me ha molado mucho porque lo quería, y luego me han regalado, sus padres me han regalado una silla... Que pedí por internet una vez una silla y me trajeron una funda <risa> de la silla, <risa> le faltaba la silla. Y ahora ya tengo la silla, entonces ya con una eso ya estoy... Una pero... silla de escritorio, pero bueno, de oficina. Con ruedas y todo, para rodear por todos lados. Sí, por la casa soltera. <risa> El pregunta, ¿has tenido fiestas de cumpleaños? Sí, he tenido fiestas de cumpleaños, sí, sí. he tenido muchas fiestas de cumpleaños. Las últimas <risa> solo las suelo hacer aquí. Tanto como años tiene. No, tampoco he tenido tantas, ¿sabes? porque yo siempre he tenido un problema que mi cumpleaños, como es el 23 de junio, cuando era niño siempre coincidía con el fin del curso o con exámenes en la universidad. Entonces, y cuando no podía mayor en San claro. Juan, claro. Claro, entonces sí que últimamente sí que llevo, desde que estoy contigo lo celebro todos los años. Mm. Y hacemos, pues nos juntamos los amigos y ya veis. Y este año tenemos hasta piscina, que otros años no llegamos, pero mm. este año sí. ¿Y cuál ha sido el mejor de todo? ¿De mi vida? Mm. Bueno, el mejor cumpleaños de mi vida me da un poco de vergüenza. A saber. Fue cuando cumplí 20 años, Adiós. que ese año no tenía exámenes de universidad, entonces hice una, eh, coincidió mi cumpleaños con las fiestas de mi pueblo en Carracedelo. No. E invité a todos los amigos allí en el pajar de mis abuelos, nos juntamos un montón de gente, apareció gente del pueblo que vio que había fiesta y se metió allí, y bueno, acabó la cosa, acabé <risa> acabé metido en un zarzal <risa> porque pillé una melopea de este padre de cojones. <risa> Llega a casa con, con todo roto, y, con el, la, y lleno de Ese Es el resumen de su pero, cumpleaños. Pero, fue muy bueno porque fue el primer cumpleaños que recuerdo yo, que pude invitar a, a mucha Un gente, amigo. a los amigos. Y sí que recuerdo que me regalaron un banco pa <risa> para hacer abdominales ¡Que la ropa Como veis los abdominales no sé ¿Por qué me regalaron eso? Pero bueno, anécdotas de la vida Sí. Bueno, siguiente pregunta Venga, siguiente eh, Una lista que tenga así de regalos Perfectos, deseados, maravilloso Uf, yo es que no soy mucho de regalos La verdad que no soy mucho de que... Yo a mí lo que me regalan está bien, además siempre que... Es fácil regalarlo. Sí, además conmigo es fácil porque cualquier cosa que pueda ser útil o que necesite... Vamos, no, que es una carcetina. Que sí, yo, yo es que no soy muy materialista, la verdad que en ese sentido no he salido yo de, de hacer listas y tal. Yo creo que, ¿verdad? Soy así, no, no soy muy sí, de lista de sí. una lista rápida tú, en plan pantalones, <ríe> <el> calzoncillo. <ríe> Rápido, <risa> así de claro Vamos, que yo los regalos de la abuela del pijama me viene bien <risa> Perfecto Venga, otra ¿Tu cumpleaños perfecto cuál sería? Uf, pues mi cumpleaños perfecto sería Aquel cumpleaños que pudiera juntar a mis amigos de la infancia A mis amigos de la universidad, a mis amigos de ahora A mis amigos de... bueno a. a, a... Vamos, una boda Sí. Ajita, ajita, ¿no? Eso sería mi cumpleaños perfecto, sería una boda Porque vamos ha dicho vamos. No, pero a ver, a ver Es que yo también El problema que tengo que al estar aquí Hay gente que se acuerda de mí Pero que no puedo verla porque estamos lejos Yo ahora con esto del COVID, bueno, ahora ya se puede viajar Y eso, pero que <risa> viaja pronto que <risa> nos cortan <ni> el <risa> Que hay mucha gente <risa> Un cumpleaños perfecto para mí sería juntarme Con, pues, con gente que ha sido con importante y Para mí Y, y beber, y... Y sobre todo comer Sí. Seguro. Esas dos cosas Comer y beber que no falten Oye, no te vayas Que tengo más preguntas ¿Alguna curiosidad que te haya pasado en cumpleaños? ¿Cosas curiosas de mi sí, cumpleaños? Sí, algún, sí, algo que te haya pasado A ver, yo el 20 de cumpleaños que acabase me ha agullado, Como si me hubieran pegado una paliza pues eso, pues eso ya es una anécdota Pero bueno, yo tengo una, una cosa curiosa De mi cumpleaños Que es que eh, mi madre nació el 22 de junio y yo nací el 23 de junio. Porque no, no es... había día. No había día. No había día en el año. El día que yo nací le tocó el gordo. ¿Verdad? No, pero cosas curiosas, pues eso, anécdotas de... Pues de pasármelo bien y eso, pues sí, pero que tampoco he sido ya te digo, si habré celebrado de todos los cumpleaños que tengo, pues yo qué sé. Seis seguros cuando estás conmigo. Seis seguro, no, alguno más. haber celebrado unos diez, seis años, doce. Luego ya... Pero, cosas es curiosas es esa. Bueno, está bien, está bien. ¿Alguna cosa más? Mm, sí. ¿Cuál es la parte favorita del cumpleaños? Cuando me dan los regalos. ¡No! <risa> cuando me como la tarta, tampoco. A ver, no, no, lo no sé. ni nada. Mira, mi, mi cosa favorita de los cumpleaños es el ver a la gente, el reír, el disfrutar y eso. Es mi cosa favorita. Y lo que menos me gusta. Se puede decir lo que menos me gusta. Hombre, por supuesto. Uf, cuando te cantan el cumpleaños. ¡Oh, yo también lo odio! Es, o, cuando, o cuando me dan los regalos con cabrillos, que me pongo muy nervioso <risa> y no doy abierto los regalos, ¿sabes? También es una cosa que me suele pasar. qué <risa> fracaso! Esto viene con Un fracaso, Che, pero es una excusa perfecta. ¿eh? Mm. El cumpleaños. Sobre todo si te lo cantan lento. Y cuando tienes Eso que cantar. cumpleaños, eh, por el amor de Dios. Y cuando tienes que, que cantar tú, o cuando, se, o cuando te dicen te deseamos, todo", y alguno dice te desea, y dicen tu nombre, y, y mezclan ahí <risa> ese momento. De qué dices, madre mía, que esto no es el Padre Nuestro, ¿sabes? Pero, ostia, Hay que decirlo con ligereza no, Cumpleaños pero... Feliz, cumpleaños Feliz, le sí, sí. hacemos todo, cumpleaños sí, sí, Feliz, sí, Hay un momento eso, que cuando te cantan la canción y dice <ríe> Te, ¿no, te no, deseamos, Jairo, no, no, oh, todo, hola, Betú Y se que hay un Jai, hey todo, en este joy <risa> no, Que no sabemos dónde meternos Con la mano de la es que el vídeo te la mano, ¡Oh, se me mechero, me chero, me Hostia, qué está, pequeña no la tarta. <risa> la quería para ti solo. <risa> Ese es solo para ti. ¡Cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz. <risa> Te deseamos todos. ¡Cumpleaños, <risa> cumpleaños feliz. <risa> Cosas que han cambiado en tu cumpleaños a lo largo de estos años. Pues yo creo que la gente. Yo no, por nada, pero me estoy chicharrando. Yo creo que. Uy, espérate, nos vamos a meter. Mira, vamos a dar envidia. Vamos para el agua, vamos a meterlos y luego contesto. Ay, qué fresquito, los 40 grados que hace aquí fuera. Que me estaba chicharrando. A ver, cosas que han ido cambiando en mi cumpleaños. Que me hago más viejo. Eso ya es primero. No, lo que más ha ido cambiando yo creo que es. Lo amigo. Los amigos. Es curioso, eh. Según te vas haciendo más, más, más, <risa> más mayor. Más viejo, no, más mayor. Según te vas haciendo más mayor, pasa por tu por tu baja, vida, pasa muchísima gente. Corrija. Y lo chulo es que, por ejemplo, hay gente que sigue estando ahí. Eso es lo importante. ¿eh? Y gente nueva que también es importante. Y gente vieja que ya no puede, pero que, que, que, también, que es también es importante. Y y por lo que sea lo celebras en otros momentos. Yo creo que eso es. La, lo que más ha cambiado en mis cumpleaños es la gente. Y que yo creo que celebro mejor los cumpleaños según me hago más viejo que cuando era más pequeño. Mediendo ¿Sí? la ¿Sí? copa a ti y dándole vueltas. No quiero comentarios, eh. 2-1 hemos ganado, que sean Lo que nos hemos dicho es eh, que van a ver que estamos en obra. Porque se ven los sacos de la obra Sí, se ven, pero bueno, mira no te preocupes, que hace, Hacemos una perspectiva así uh, mira Bueno, pues yo creo que hasta aquí Y todo ahora Si os sab... ha gustado el vídeo, pues ya sabéis Suscribir, <risa> darle <risa> botón Like, comentar Y esas cosas, porque yo ahora hago de <risa> <risa> Oye, es el primer vídeo ¿Sí? que dice las cosas Como tienen que saber, se lo sabe de memoria, ¿eh?